Listo, ¿verdad? A mí de momento no me trata. ¿Está en tu perfil o en la página? A ver. Creo que ahí estamos. Sí, ya estamos en vivo, mira. Dice live. ¿Cómo está Ahora sí. A, A ver, todo es un bien. honor, Isabela. Muchas gracias por pues, aceptar y expandirnos toda esa alquimia, todo ese amor que, que tienes para cada instante y sobre todo hoy. Hablarnos de un tema que pues está resonando mucho mucho en nosotros y que nos está ayudando justo más con toda esta expansión de energía que estamos recibiendo, toda esta eh, eh, lluvia de estrellas, de energía de fotones que nos está justo llevando a esta transformación. Y qué hermoso el poder eh, conectar justo con este tema y que me encanta eh, toda esta alquimia, toda esta magia que, tú generas con todas tus enseñanzas. Entonces, pues bienvenidas, verla cuéntanos eh, qué nos puedes el día de hoy compartir con toda esta alquimia, con los dragones, con Merlín, porque pues están con todo con nosotros para que podamos transformarnos, para que podamos ir más al inconsciente para poder resurgir y abrazar todos estos miedos, toda esta sombra, todos estos... Eh, creencias que aún están ahí en el inconsciente que nos limitan a, a, a seguir confiando, entonces pues bienvenida, de verdad un, un honor para mí compartir ahora en esta aventura canalizando con la, nuestra familia espiritual porque al final todos somos familia y aquí estamos aprendiendo juntos, pues bienvenida. Gracias. Muchas gracias. El placer es mío, además es que fíjate qué curioso porque nosotros nos conocimos haciendo magia, <risa> así que maravilloso. Bueno, porque además bueno es el tema ¿no? de la alquimia y todo, entonces eh, precioso compartir y bueno que las dos tenemos ese sentir, ¿verdad? De, de bueno de hacer sinergias, de expandir, ¿no? Entonces eh, feliz, feliz. Pues precisamente ahí das un poquito en el clavo, ¿no? <risa> esto de que de de las sombras, las partes oscuras, ¿no? Porque, bueno, es la parte más, más conocida a veces de, de los dragones, luego hablaremos alguna otra, pero fue, fíjate qué curioso, ayer por la noche pusieron una película que yo no había visto del rey Arturo y la espada de Scarlett. una versión que no había visto, bueno, así muy peliculera, muy de, bueno, de sábado por la tarde, como digo yo, pero bueno, me hizo gracia porque... Hay un momento, de hecho, no sale Merlín en esta película, que me parece <risa> terrorífico, ¿no? Pero bueno, hay un momento en que Arturo se tiene que enfrentar a su tío, ¿no? Que es como su, su némesis, malísimo, malísimo. Pero bueno, él al final le da las gracias, dice: Gracias a ti, soy hoy quien soy, ¿no? Y, y eso es un poco lo que pasa con, con esas partes oscuras que hemos sido en el pasado, en otras vidas, que a todo el mundo nos gusta recordar esa vida en la que fuimos princesa o. Ruideza, pero no la vida en que igual, claro, abusamos del poder o fuimos eh, un victimario, esa parte no nos gusta, pero, pero es parte de nosotros, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues Arturo lo ve a través de su tío, o como pasa con Horus y su hermano Seth, que de hecho se dice que Horus es San Jorge, ¿no? Cuando está Seth sería el dragón, ¿no? Eh, nos es más fácil verlo a través de otras personas, pero realmente nos están mostrando, claro, lo que tenemos dentro. Entonces, Mucha gente sigue enganchada en esto de, bueno, vamos a sanar el alma y todo eso está muy bien, pero yo creo que muchos ya estamos en este punto de empezar a integrar ¿no? nuestras partes oscuras, eh, las, las luminosas y las oscuras, porque todas son parte de nosotros. Ahí los dragones nos ayudan pues haciendo esa alquimia ¿no? de transmutar todo eso que fue. Y de así pues nacerá una luz renovada, una sabela renovada, que integra todo, ¿no? Porque sí, empezamos a recordar ahora cosas de nuestro origen, de lo que podemos hacer, pero bueno, hay que integrar todos estos años de oscuridad que hemos vivido desconectados, ¿no? Ahora empezamos a conectarnos de nuevo y, y a ser conscientes, empiezan a caer los velos, ¿no? <ríe> y entonces eh, toca un poquito ese proceso. Y además, eh, cada vez va a ser más rápido, si no hacemos los deberes. Los que no quieren ver la mochila, cada vez se nos va a poner más delante. Entonces, bueno, yo sí que sí que invito para la gente, porque lo mejor es que cada uno tenga su experiencia, ¿verdad? Que pues a lo mejor se hacen una pequeña meditación o se van a poner las manitos para Reiki o algo así. O cuando van a dormir, si son muy mentales, ¿no? Que llamen a los dragones y que les ayuden, que les muestren... Que es aquello que tienen que integrar que, que se ayuden de esa llama ¿no? para pues un poco eh, quemar esas partes o transmutarlas, hacer esa alquimia ¿no? yo le mandaba a luz esta semana una foto eh, de, de un dragón luego la pongo en los comentarios, que fue creo que hace dos años, ya a la procesión del tiempo, eh, a ver si lo pronuncio bien, se llama eh, Doodle en Inglaterra, que es la costa jurásica, entonces ahí hay una playa preciosa y que se ve un dragón es una roca bebiendo del, del mar. ¿no? Bueno, en ese lugar, para mí fue uno de los lugares más, más mágicos en relación a la alquimia, ¿no? así de toma de conciencia, porque a veces son cosas que vienes haciendo de forma natural y de repente un día dices, ah, vale. Y, y justo en ese viaje, pues conectamos con, con Merlín. Íbamos a ir a ese día a visitar su cueva. Bueno, hubo un problema, de repente se pusieron en obras y no nos dejaban ir, aunque, bueno, que tuvieran las entradas compradas y tuvimos que, que buscar alternativa. Bueno, no fue el mismo día cuando nos supimos, sino un poquito antes los organizadores, pero bueno, que no pudimos ir a la cueva. Estuvimos un día o dos días antes en la tumba de Merlín y yo recuerdo que todo el mundo estaba ahí, ¡ay, qué bien, Merlín! Y, tal. y bueno, para mí Merlín siempre fue muy... Muy cercano, mi padre es historiador, está especializado en temas artúricos, o sea que es algo que se habló en mi casa desde pequeñita, ¿no? Eh, pero sin embargo, cuando llegué allí a su tumba y tal, yo estaba así como con un recelo. Digo, ay, si no es para tanto, ¿no? <risa> Suele pasar, expectativa. <risa> sí, sí, totalmente. Era una cosa así como muy emocional y entonces me di cuenta que estaba enfadada con él, estaba enfadada la parte humana, ¿no? Eh, porque, claro, Merlín, eh, no hablamos del Merlín medieval de las novelas, sino del Maestro Ascendido, que ya estaba pues, en, en los inicios, en Lemuria, y cuando se sabía que la Tierra pues, iba a bajar de vibración, que iba a caer Atlantis y todo esto, pues tuvo que tomar una serie de decisiones difíciles, que bueno, tampoco es cuestión de entrar ahora en detalle, que desde el punto de vista humano a veces no siempre se pueden entender. Si tú luego ves el plan, pues él tenía sus motivaciones y, bueno, no fue fácil, ¿no? Entonces yo estaba así un poco como, como dolida. Entonces, claro, cuando uno empieza a recordar, empieza a cumplir su misión, también pasan estos recuerdos, ¿no? Entonces, claro, no, esa parte no la queremos ver. Entonces, bueno, yo en ese viaje, pues, me reconcilié con él, entendí la parte humana de él y sus decisiones duras y, y bueno, pues, no pudimos ir luego a su cueva, pero eh, cuando fuimos a esta playa, me acuerdo que íbamos bajando, había como una especie de un bosque, y yo iba con una amiga, no y era como, uf, digo, pero ¿qué pasa en este sitio? Yo no podía parar de llorar, <ríe> fue una cosa, eso fue súper dura. Cuando llegué a la playa, pisaba las, es una playa como de piedritas, pero bueno, yo que soy gallega, que soy de la costa, eso no me tiene que molestar en los pies, pero era, yo sentía como si me doliera el alma con cada piedrita, me tuve que calzar. Y entonces la persona que organizaba el viaje, Ruth... Eh, nos cuenta, bueno, este, este sitio representa un lugar que es un día de alegría. Yo, ¿cómo alegría? <ríe> si yo estoy súper, no paro de <ríe> llorar. Y entonces, cada claro, nos cuenta, ¿no? Pues que una familia, que un, bueno, pues, que se tuvieron que dividir. Unos se fueron para Inglaterra, otros se fueron para Egipto. Y entonces imagínate que tú tienes una hermana, por ejemplo, y te separan muy pequeñita. Y te puedes encontrar con ella después de muchos años. Es un día de alegría, pero también es desgarrador, ¿no? Lo que se puede sentir. Entonces, eso es todo lo que yo estaba sintiendo. Entonces, hicimos un ejercicio de alquimia, precisamente, ¿no? Agarrando unas piedritas y volcando ahí todo ese dolor, ¿no? Y luego, pues, con nuestro poder de la intención, transformarlo y convertirlo en un cristal. No es que tuviera aquí el cristal físicamente transparente, pero sí... Claro, y energéticamente notabas el cambio de la piedra, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí cantando y, bueno, integrando todas estas experiencias, comprendiéndolas desde un lugar un poquito más elevado y no quedarse en el victimismo, me pasó esto, ¿no? Y, y bueno, luego, pues entregarlas al mar. De hecho, cuando me marché me quería llevar todas las piedras. Era un amor maravilloso, ¿no? Entonces, eh, a veces nos liamos con hacer grandes cursos, cuando, bueno, pues al final es pararte un ratito, escuchar tu corazón, ¿verdad? Y, y bueno, pues eh, poner esa intención, como tú dices, o trabajarlo en etérico. Y los resultados son muy buenos, <ríe> que eso es, lo, eso es lo importante, ¿no? La verdad que sí. Pero, eh, pero me encanta esa parte que dices, que a pesar de que ¿no? tenías esa pues, esa ilusión de ir a la cueva de Merlín, de, de estar ahí con Merlín, y que había esas resistencias, el sentir eh, eh, las piedritas de, de, la, de, de la playa, de la arena, realmente tu alma estaba buscando un propósito, ¿no? que era reconciliarte contigo, reconciliarte con, con esta creencia, con Merlín, y eso es lo que a veces, veces sucede con nosotros como humanos, en el que tenemos esa expectativa de, de querer lograr algo, y nos están dando los mensajes, nuestra alma, para que vayamos hacia otro punto, hacia otra dirección. Pero es tanta esa resistencia de control, de apego a, a lo ya conocido. Sí. ¿no? A, a, a mí me dijeron que el viaje era ir a la cueva de Merlín, ¿no? O sea, ahora me pagas, o sea, o me regresa mi dinero. ¿no? Entonces, <risa> claro. No te, te limitas de, de. Si sigues con esa postura, no hubiera pasado el, el, el ir a, a esta playa. Donde justo aparece el dragón y que ahí estaba Merlín dándote estos regalos, si te hubieras quedado en la resistencia de, de querer controlar y estar apegada a lo que te habían dicho. Aquí, ¿qué puedes decirnos eh, o qué les puedes comentar, eh, Isabela, en el sentido de qué es lo que hay que dejarnos guiar? ¿Qué es? O sea, ¿qué es como romper las creencias? ¿Qué nos puedes decir ahí? Sí, pues, eh, pues fíjate, con lo que estabas ahora diciendo, pues me acuerdo un poco de, eh, es, es realmente, bueno, otra cosa que nos ayuda un poco también los dragones, ¿no? El, que también podemos hacerlo, pues a lo mejor esta noche o mañana, eh, pedirles que nos eleven, ¿no? como que nos vamos en vuelo con ellos y volver a mirar la situación desde otro lugar. ¿no? porque muchas veces eh, eso, la herida duele tanto, es tan desgarradora, que nos impide ver muchas cosas, pero las heridas son grandes motores de cambio y nos hacen evolucionar mucho. ¿no? Entonces, eh, claro, yo por ejemplo, cuando desperté, yo ya me quería quedar ahí, yo soy tauro, soy de tierra, no me muevas, pocos cambios, pero eso era parte de mi camino, pero no era al final. si sí, yo vale dejé mi trabajo, eh, yo trabajaba en un periódico, bueno, en aquel momento estaba ya en la comunicación online, bueno, yo ahí estaba con mi vida y lo tuve que dejar. Me meto en este mundo, empiezo así sobecito maestra de Reiki, flores de Bach, cosas así. Yo muy cómoda con mis consultas, mis talleres, pero si me llego a quedar ahí, pues no estaría haciendo muchas cosas que estoy haciendo ahora. Entonces, eh, a mí me pasaba un poco como Arturo, cuando le dicen que tiene que trabajar con la espada y ser el futuro rey, hay que sacar a su tío que es el malvado, ¿no? Así... Eh, y él no quiere porque dice, uy, sí, si, sí, si no lo hago bien, se van a decepcionar, ¿no? Pues un poco, yo me veía un poco reflejada así como Arturo, ¿no? Que, que era en pero ¿qué voy a hacer yo? Si ya con esto ya estoy aquí. Y entonces siempre es replantearse y ver. Y de hecho, ayer cuando me conecté para ver un poquito pues la gente que nos esté viendo o nos vea luego, un poco pues algo un poco más personalizado respecto de los dragones, eh, me vinieron unos dragones súper bonitos, naranjas y verdes, por si alguien quiere llamar a esos en concreto, que son de los elementos de fuego y agua. ¿sí? Eh, entonces, precisamente, tiene que ver mucho con las energías de este momento, y no es casual que hayamos elegido el día de hoy con todo lo que significa, lo que está pasando en Estados Unidos, los astros, todas estas cosas. <risa> eh, y entonces, bueno. Sabemos que va a haber muchos cambios, que es momento para valientes, pero ellos están ahí para ayudarnos precisamente a fluir, a no conformarnos y quedarnos en lo de siempre, ¿no? Que ahora es un momento de crear. Habrá quien le toque, pues, preestructuras, tirar lo viejo, porque será su función. Pero muchos, seguramente los que te sigan a ti o a mí, estén enfocados a crear nuevas sinergias, nuevas redes, nuevas formas de comunicación, de, de educación, de sanidad, y entonces no podemos quedarnos en casa esperando, sino tenemos que empezar a hacerlo ya, mientras se va cayendo, porque si esperamos mucho va a ser más difícil. Entonces va a haber muchos cambios, mucho movimiento, eh, pero ellos quieren ayudarnos, pues eso, porque va a haber momentos en que estemos cansados, entonces ese fuego nos va a dar la energía, nos va a dar la pasión, que es algo que teníamos un poquito olvidado, verdad, de hacer las cosas con alegría, como si fuéramos niños, ¿no?, divirtiéndonos, viviendo cada paso. Por supuesto, hay días duros eh, y más con todo lo que estamos viendo, pero intentar que tu tarea eh, sea siempre centrada en el presente, en tu foco, haciendo lo que tienes que hacer, da igual que se caiga el edificio de hace de, de dos calles atrás, bueno, no da igual, ¿no?, pero para que me entiendas. Eh, si tú puedes ir a ayudar bien, si no, tú sigue con lo tuyo y que eso no te saque de tu centro, ¿no? Entonces, ellos nos ayudan eso, a prepararnos para estos cambios rápidos, a hacerlo con, con disfrute, sacando esa niña pequeña. Y luego también podemos pedir, por ejemplo, a que nos echan ese fuego. También le podemos pedir el vapor de agua, ¿verdad? Que se nos ayuda también en ese movimiento, pero más como para ayudarnos a ascender rápido, no quedarnos en esas creencias limitantes que tú decías, o esos bloqueos, en plan... Siempre va a haber alguna cosita, eso es inevitable, pero, pero bueno, vamos a abordar porque si no, nos quedamos todo el día viendo las heridas y tampoco avanzamos, ¿no? Entonces, es un poco eso, esas tres partes, ¿no? De, de fluir con alegría, de movernos y después elevar y ver las cosas desde punto de vista. Que algo que podemos ver ahora como muy malo, mira, te pongo un ejemplo, 15 días antes de la cuarentena... Yo estaba en mi propia cuarentena, ¿no? Siempre me toca un <risa> entonces, <risa> entonces... Sí, sí. Y Entonces, claro, yo nunca había roto nada y digo, bueno, y ahora a estas alturas mayor, eh, al principio fui un poco cabezota, porque claro, los primeros días, aparte del dolor, dependes mucho parece mentira que un solo brazo no te puedes ni abrochar el botón después cuando pasa el tiempo sí pero al principio no me podía hacer ni una coleta en el pelo o sea nada y claro en aquel momento mi, mi, mi pareja estaba trabajando yo dependía todo para él y, y entonces bueno qué haces descansar porque no te queda otra porque te duele y no tienes fuerzas pero pero bueno un poco esa resistencia yo tenía muchos planes y tocaba pararse y bueno una vez que ya no me encontré tan mal y que, y que ya me rendía al proceso fue maravilloso, porque claro, estaba ya como una inercia que no me estaba dando cuenta, que no estaba parándome a hacer ciertas cosas que, que me tocaba hacer, entonces eso me dio el tiempo para poder actualizar unas técnicas que estaba bajando, me dio tiempo para ver un poquito por dónde venía el camino ahora en mi parte, entonces a veces vemos eso, vemos algo como malo cuando es para nuestro mayor bien, ¿no? Si yo hubiese estado un poco más atenta en ese punto, pues igual no hubiese tenido que romper nada, pero bueno, no pasa nada. Pero sí que es verdad que a veces somos un poco duros de oído, tenemos el ladrillo. Y, y ahora toca así, es muy constante el, el cambio, por eso tenemos que, que apoyarnos, porque habrá días que hoy, hoy estoy yo más floja, mañana tú, mañana otro compañero, y nos vamos animando entre todos, porque... Ahora todo, todo es en red, ¿no? Entonces, claro, pues las energías de, de los dragones están aquí desde, desde muy antiguo, ellos han estado resguardando información, han dejado piedras por determinados lugares, algunos incluso han como postergado su ascensión a otro nivel para poder acompañarnos, porque sabíamos sabían, ¿no? que llegaría este momento, que pasamos del anochecer galáctico al despertar, aunque estos primeros días de despertar pues son así un poquito tumultuosos, pero, pero bueno, es como tiene que ser. Entonces, ahora también, eh, esta faceta quizás menos conocida como custodios o guardianes de sabiduría, de poder acudir a ellos y pedir que nos den la información que nos merecemos, ¿no? por derecho divino, eh, códigos o cosas que estuvieron ocultas, porque claro, en desconexión, pues si hubiese sido un poco peligroso, a lo mejor usarlas, ¿no? Entonces, eh, eh, de hecho es curioso, ¿no? Porque, bueno, yo ya vengo trabajando con ellos estos últimos años, pero estos días desde que me dijiste, va, ven, hablamos de este tema, y se lo comenté así a algunas compañeras, se les empezaron a aparecer <risa> dragones, ¿no? Digo, bueno, qué maravilla. <risa> y bueno, y ayer, bueno, pues al sentir un poquito, bueno, pues a ver qué grupo iba a venir o tal, y ya sentí la energía de de este grupo de dragones verdes y naranjas, de hecho, andan por aquí. <ríe> o sea, que seguro que si luego al acabar alguno se queda un ratito, pues... pues claro, <ríe> de hecho, de dragones... hecho, están dando unos mensajes. De hecho, hay mensajes ahí que están llegándote y nos están llegando y que seguramente, a ver, vemos que va, cómo va transcurriendo a este, esta charla y a ver si hacemos alguna meditación o algún, a ver sí. qué nos están ya no, porque ahí están ya hablándonos, nos están allí aconsejando... Y ahorita que, que hablabas de, de verlos, ¿no? Desde el aire, me decían, es que ustedes a fuerza quieren ver las cosas aquí. ¿no? Mm. Cuando tú, O sea, me mostraban como, a veces, es, sí quiero que me reconozcas, ¿no? Quiero que me veas, o sea, me veas de frente, ¿no? Decían, aquí el dragón, es, quiero que me veas de frente para que veas esa sombra que está en ti, ¿no? O sea, ese miedo que está en ti, porque entre más lo sigues negando, pues más vas a aparecer en ti. Entonces, quiero que me veas y no soy no, y como, es que no soy tan malo, no te voy a comer. Lo que quiero es que abraces justo eso que soy, porque esa parte de, de, de, que estás viendo es lo que también está en ti y es lo que te va a permitir transformar y, y tener esa fuerza, esa voluntad y ese poder de, de resurgir para que puedas volar y ver las cosas desde arriba y de esta manera puedas ver un camino diferente. Eso es. Eso es. De hecho, además, mientras estamos hablando, yo voy sintiendo que también se, tra se va transmitiendo como entre bambalinas. O sea, que a alguno le quedará por ahí en su aura, que luego se seguirá decantando pues, algo un poco más personalizado seguramente. Así que sí que le les invito luego. A que se paren un ratito y respiren y, bueno, pues a ver qué viene, ¿no? Porque a veces pensamos que nos va a venir una voz y no es más que sentir o percibir una certeza, ¿no? Que parece que es tu propia voz que te habla, entonces es, es tan sencillo como eso. Y lo bonito que tiene ahora el trabajar con energías así de, de quinta dimensión, es que es todo muy rápido. Decir, que Aunque tú un momento te enfrentes a una sombra o a una parte de ti que no te gusta... En cuanto, si no te resistes y la enfrentas y la abrazas y, pum, es súper rápido. <ríe> es me encantaste que dijiste la palabra, me rendí. Cuando yo me rendí a, a decir, ok, ya me caí, ¿no? O sea, sí. me, necesito aprender esta parte de ayuda, necesito aprender otras cosas y comprender para qué estaba viviendo este proceso. Cuéntanos cómo fue ese proceso, ¿no? o sea, porque eso yo creo que es, es la clave Sí. Para la transformación y lo que nos están invitando ahorita los dragones, Merlín y, y toda esta química que nos están dando para justo hacer ese acto de rendición. Sí, realmente tiene que ver mucho con soltar el control. ¿no? Eh, vivimos en una sociedad que nos han educado, nos hemos dejado llevar en, en que todo es así, en que tengo que tener el, el control del proceso... Y, y realmente porque nos creemos que esto es la verdad y esto no es más que un personaje de lo que en realidad es toda la Sabela o bueno María o Pepe, lo que sea. Entonces, a ver, realmente si bien pues yo por ejemplo cada vez intento estar más alineada con mi ser y, y confiar y, y como de, venga te dejo las riendas, pero claro, hay veces que la parte de la personalidad es cabezota y quiere llevar el control y aunque sabe que lo que le va a pasar es para su bien, pues como tarde un poco más en saberlo, ¿eh? Dale, entonces ahí se revela y bueno, y al final la experiencia siempre es la misma, cuanto más te resistes, peor es el proceso, entonces ya está, me toca estar así ahora, no tengo que reposar, descansar para mí, porque después igual le voy a estar a mil y necesito este tiempo para mí, necesito esta, esta conexión que con el ritmo de trabajo que tenía, pues no estaba pudiendo permitirme, por ejemplo, y, y entonces en, en el momento en eso que te rindes, que sueltas el control, que confías, sobre todo, que eso es lo difícil. ¿no? <risa> eh, que confías, ahí sí que tienes todo el apoyo para, para salir y para verlo, ¿no? que eso es lo, lo bonito, la verdad que sí. Justo, justo. O sea, y, y estás diciendo esa parte de confiar y mucha gente se preguntará qué es como confiar. Y es ese acto de, de, de creer en lo que realmente tú eres y puedes hacer. No de como bien tú lo dices, ¿no? Desde esta personalidad de que nos enseñaron a, a que si tienes tantos títulos o si tienes tanto esto, ¿no? Como el, el tener, tener, tener, sino es más el ser. Es lo que justo te permite creer lo que está dentro de ti y que esa, esa fuerza es lo que te da para seguir adelante, ¿no? Es lo que nos impulsa para avanzar. Entonces, ahí hay mucho eh, que seguir explorando porque al final viene de las creencias, es. O sea, ¿qué quiero creer para crear? Eso es. Y la palabra que has dicho es muy clave, explorar, porque, a ver, hay veces que, bueno, pues, acudes a un, una sesión individual o grupal para, bueno, pues, tener un apoyo, una orientación, eh, o, bueno, o vas a un taller, pero más que para aprender una técnica, eh, a mí lo que me gusta es que la persona lo que vea que es un momento para poder experimentarse, porque realmente todas esas técnicas ya nos las sabemos en otras vías, simplemente que no nos acordamos, ¿no? Entonces, no se trata de darle el poder a la persona que te está dando el curso, sino de que aprovechar, bueno, pues un poquito ese apoyo, esa persona que te entrena o que te ayuda a buscar en tu interior qué es lo que hacen los dragones, no es que nos den ellos la sabiduría, te están dando la que tú misma tienes en tu interior, solo que no te acuerdas que está ahí ese tesoro, ¿no? Entonces, eh, muchas veces algo tan básico como respirar, nos puede abrir esa conexión, bueno, y dimensiones, ¿no? Entonces, pues que no la gente nos cuesta, Yo digo, Ay, es que cierro los ojos, me vienen los pensamientos. Bueno, pues no pasa nada, eh, eso lleva tiempo también, es, es práctica, ¿no? Y a veces también es, bien, es bueno saber qué está pasando por tu mente, te paras un momento, mi mamá, qué disco rayado tenía de esto y no estaba siendo consciente, perfecto, ¿no? Eh, no, es que, no es que siempre todo el mundo llega se ponga así, oh, <risa> ya, ya todo ya está, ¿no? pero, claro, pero luego pues cada persona tiene que encontrar su, su forma, hay gente que le va mejor meditando, practicando reiki, haciendo yoga, lo que sea, lo importante es tener cinco minutos, aunque sea cinco minutos al día, para ti de escucha interior y confiar en que dentro hay más que fuera, ¿no? Cuando acudamos fuera, simplemente un apoyo, ¿no? Para que nos den las respuestas, ¿no? Porque si no, tanto pues como dragones, ángeles, lo que sea, estaríamos también dándole el poder a ellos y no se trata de eso, se trata de, de bueno, que ellos también se tendrán que ir en algún momento, simplemente en este momento un poquito de cambio, pues todos esos arquetipos que ellos nos traen, esos símbolos y esa, y esa ayuda, ¿no? Entonces, mira, fíjate, un día me pasó una cosa muy bonita, eh, yo venía eso, me venían apareciendo mucho los dragones en las sesiones y bueno, yo sentía la energía y más o menos lo que tal, pues lo iba traduciendo. Pero claro, no sabía lo que era por la historia, no <ríe> por así decirlo. Entonces un día estábamos en, un, en una clase y habíamos sacado un objeto a una chica en el cuerpo áurico. ¿no? Entonces al sacar ese objeto que era otra vida, porque bueno, se había puesto precisamente por un abuso de poder, por miedo a que si en otra vida tenía manejaba magia o cosas, volver a caer en lo mismo. Entonces se había poniendo como algo autolimitándose. ¿no? En el momento que tomó conciencia, dijo, bueno, pues ya está, ahora ya sé que ya no voy a ser la misma y, y que no me va a pasar, y quitamos el objeto. Y al sacarlo, más o menos, no recuerdo así bien todos los detalles, al sacarlo detrás apareció un portal y nos llevó precisamente a conectarnos con unos dragones de no me acuerdo qué planeta, y, bueno, alucinante porque esta chica dice, ay, siempre me apasionaron y no sabía por qué. Y entonces, bueno, pues ahí las pusimos en, en conexión para volver con, estar alineados con su misión. Y, bueno, cuando termina le digo, bueno, ahora me dejas hacerle ahí unas preguntas. <risa> Aprovecho. <risa> y entonces ya aprovechamos. Y ahí pues, fue cuando, cuando me empezó a decir, porque claro, yo, mi primer contacto fue a través de San Jorge, que yo nací precisamente el día de San Jorge, el 23 de abril, ¿no? Y entonces, claro, pues había toda esa leyenda del matadragones que a mí me daba así un poco de repelús hasta que empecé a comprender que realmente no es que mataran al dragón como tal, sino que lo que estaban haciendo era pues eso, integrar esa, esa sombra, ¿no? esa oscuridad, esa parte y dominar <risa> las bajas pasiones si lo vemos desde un punto de vista un poco más, bueno, más eh, literal o así. Eh, pero realmente una vez que, que dominas esa parte, luego aparecen ya como los dragones de poder, ¿no? <ríe> eh, entonces eh, van apareciendo cosas diferentes, ¿no? Entonces fue, bueno, fue muy bonito, pues eso, comprobar que ciertas cosas que habías estado experimentando, pues que no te las inventabas, ¿no? Que nos fue respondiendo, pues de, sí, en mi caso mi función es esta, pero sí, pues hay los protectores, los que están han sembrado eh, cristales, por ejemplo, como decía antes, que muchos están ahora saliendo a la luz para precisamente ayudarnos en este momento, ¿no? Esos minerales. Eh, bueno. Eh, sé que me dijo algo más que ahora no me, no me sale, pero bueno, ya vendrá. No, no, ya, estoy pero me, esta parte en la que tú dijiste algo muy importante es la disciplina. O sea, es, sí. aunque sea cinco minutos, es Siento que es bien importante porque a veces, ¿no? Es de, ya quiero empezar a recibir y justo cuando tú pones la intención y como lo, lo explicaste, es cuando es, agarré una piedrita de, de, del mar sí. y le puse la intención, esa piedrita justo fue eh, cambiando de color o fue moviéndose porque justo tú le pusiste tu atención y tu poder y tu sabiduría para poder transmutar esta parte. Y eso es lo que hay que empezar a justo a creer, que somos capaces de poder eh, co-crear lo que queramos, sí, sí. pero que hay un montón todavía de, de limitaciones y de, de partes todavía, pues, sombra, que no queremos abrazar ni ver y que queremos que, es como que sean sin hacer nada. Y esto es un proceso que sí, me gustaría que, que comprendiéramos que es un proceso constante de orden, de, de disciplina, de constancia de confianza, porque no es como agarrar y decir, ya, esto, porque así es como caminamos, así es cuando haces ejercicio, es de, no haces ejercicio y ya tienes el cuerpazo y ¿No? eso es un, Esto es constante, quieres leer, aprender algo, tienes que estarlo leyendo hasta que lo vayas comprendiendo e integrando, porque aquí no nada más es como entenderlo, porque yo siempre he creído que cuando tú entiendes algo desde la mente, y cuando comprendes algo es desde la integración, desde tu ser para poderlo llevar a cabo. Sí. Y eso es lo que creo que, que necesitamos ir integrando todo lo que está bajando, porque está bajando mucha información a todos. Yo, no, yo creo que esto no es para que nos dedicamos a toda esta parte, sino todos estamos recibiendo esta información y todos tenemos ese poder de co-crear toda esta alquimia. Sí. Y es lo que se está generando ahorita, o sea, ahorita los dragones están con nosotros. Merlín nos está entregando justo la espada para alinearnos, ¿no? recalibrar nuestra columna vertebral, recalibrar nuestro ADN y siento que eso es lo que nos querías transmitir, ¿sabes? ¿Qué está ahí sucediendo en toda esta recalibración de, de, nuestra, de todo nuestro ADN, de nuestra columna vertebral, de todos nuestros eh, cuerpos? ¿Qué está pasando ahí? Sí, pues eh, bueno, lo primero, totalmente de acuerdo en, en que, hay que tiene que haber eso, una higiene energética mínima, un, un trabajo mínimo, que es eso, como ir al gimnasio, ¿verdad? Eh, porque hay veces que la gente quiere empezar la casa por el tejado, ¿no? Y primero hay que poner el piso, ir asentando, y no uno llega al primer día y ya se pone a conectar con, con Dragones o con Berlín, ¿no? Eh, todo tiene un, tiene un proceso. Pero sí que es verdad que ahora todo es mucho más rápido. Y quien se abre a ello, gracias al trabajo de muchos trabajadores de la luz de antes, ahora va todo, bueno, incluso las sanaciones son más rápidas, las tomas de conciencia, los recordar. Pero bueno, cada persona es un, es un proceso, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues tirar de... Hay gente que, tiene, que siempre tuvo mucha conexión con todo esto del mundo artúrico de Merlín. Entonces, eh, habrá otra gente que le, el llamado les venga por otro lado, pero al final son muchos caminos para llegar, llegar a lo mismo. no Entonces, hay cosas que son muy sencillas, porque, bueno, de hecho, hoy, hoy estoy un poco espesa porque está entrando tanta energía desde ayer. Muchísima, desde el fin de semana está la energía... Sí. Hijo, para las noches están, nuestra o gente que no están logrando dormir, es normal, es todo el proceso que estamos sí. recibiendo de limpieza, sí, sí. para abrazar justo nuestra sombra, por eso es que están aquí con nosotros los dragones, para abrazar justo toda esa energía que es momento de ya soltar y que nos las están mostrando justo para eso, no para negarla, sino sé que duele, pero venga. Además, cuanto antes se pasa, es como cuando te quitas la tirita de golpe o vas despacito y te va arrancando todos los pelitos. ¿Qué quieres? El rápido, ¿no? Entonces, es siempre todos desde el amor, desde el corazón, ¿no? Que es un poco, fue también precisamente lo que entendí con, con Merlín, ¿no? Cuando nosotros eh, venimos a la Tierra, que es un, una escuela de aprendizaje un poco... Bueno, pues por dolor, por desgracia, porque parece que aprendemos antes de esta forma, pero el dolor no tiene por qué ser sufrimiento, eso nunca fue el plan, ¿no? Entonces tenemos que, podemos quedarnos quietos esperando a ver qué pasa, se va a caer el, el país, el planeta, va a subir el, el, el agua, no vamos a morir de hambre, o, o podemos actuar y empezar a, a crear lo que queremos, empezar a, a creernos esa parte divina, mira, precisamente eh, en una... En un trabajo con Merlín, además veo que está conectado alguno de los compañeros que estuvieron presentes, fue muy bonito porque estábamos trabajando con los nuevos registros eh, y entonces eh, él me dio los registros cristal que ya tenía trabajado con ellos pero me aperturó una, la parte esa de los cristales de los dragones y cosas así. Nos llevó a las aguas de la Antártida para recuperar viejas memorias. Y entonces era cristal, eh, agua y el último era sangre. Dije, Qué curioso, porque sangre y agua están bastante relacionados. ¿no? Y entonces, en el... porque... porque habíamos eh, custodios del grial, ¿sí? en otras encarnaciones. Entonces, a veces tienes como ese recuerdo de que te rajaron o por haber defendido no, pues eh, o el Grial o a la diosa o, bueno, cosas así. que eso ya no va a pasar, ¿no? Entonces, era un poco como que, que, lógicamente, eso no es algo que todo el mundo tenga que hacer ese curso para que le pase. Incluso a veces gente ya escuchándolo ahora, si está preparado, se le va a activar, ¿no? Hay muchas personas que hacemos lo mismo y cada uno le va a llegar el que le toque, ¿no? Y entonces era como que la sangre de la diosa ya estaba dentro de nosotros, ¿no? Y, y nos daban como esa invisibilidad para eh, no volver a, a ser rajados, ¿no? Entonces fue muy bonito hacer esa alquimia con la ayuda de la guía de Merlín y, bueno, y muchos seres del bosque. Eh, entonces es todo lo que nos propongamos, ¿no? Eh, eh, dar el paso, pararnos y ver todo la, el potencial que tenemos, eh, eso, pues como seres divinos. Y, y empezar a soñar, que no nos lo creemos, dedicarle todos los días. Hay veces que soñamos cosas y dices tú, pues no pasa nada. Bueno, no siempre todo lo que pedimos o que o soñamos está acorde al plan, al plan, nuestro plan. O a veces no es el momento, no significa que no vaya a pasar, por eso hay que confiar. Y otras lo que queremos no es lo que nos conviene también. <ríe> Puede pasar un poco eso. Pero hay que, hay que jugar, jugar, empezar a crear, empezar a soñar. Y precisamente, pues muchos estamos ya en, en, en esa labor, ¿no? De, de A medida que, bueno, que seguimos trabajándonos y seguimos abrazando esa sombra. Ay, perdón que me da el hipo. <ríe> Y nos ayudamos eso, pues con, con, con los dragones o, bueno, muchos seres maravillosos y energías que nos están ayudando. Y además es que se siente un amor tan, tan bonito que a veces es difícil hasta hablar, ¿no? Porque sí, sí. sí son Ajá. muy juguetones, son muy sí, juguetones. Sí, sí, sí, a mí me está haciendo... Y, y ahorita, o sea, el que ahorita sentí es no nada más trabajamos y queremos que ustedes aprendan a abrazar su propia sombra, pero ustedes nos ven como un, un animal muy fuerte y poderoso. dice es esa, esa fuerza... Y todo ese poder es el poder que están dentro de ustedes. Y que ya es momento de que lo tomen y dejen de estar eh, pasándoselos a los demás. O sea, dando ese poder a los demás de lo que tú quieres o que los demás tomen tu vida. Ah, porque tú les estás dando eh, toda esa fuerza a todo lo externo. Y es momento de retomar justo esta voluntad y esta fuerza y esta inocencia y expansión de lo que tú eres para que tomes tu lugar, o sea, o sea, lo siento, es como, intégrate en mí, dice, intégrate en mí, o sea, toma tu fuerza para que te lo lleves a la acción, o sea, siento que lo que están ahorita haciendo los dragones es que están siendo, quieren que seamos ellos mismos, a que te fundas en ese dragón, para que tomes tu propio dragón y retomes toda esa fuerza y voluntad para accionar, de, para que crees lo que tú quieres realmente crear desde el amor, desde esa expansión magnificente de ese ser crístico que ya estamos renaciendo a una nueva energía y que eso es lo que hay que empezar a, justo a, a, a confiar que realmente eso es cierto, porque así lo pedimos todos, estamos pidiendo eh, justo ese paraíso, es, es, es vivir ya de una manera diferente. Pero para eso vivir de una manera diferente hay que abrirnos y abrazar todo, ¿no? Como ayer nos, nos decía Analia, ya no es como me separo la, la luz y la oscuridad, ¿no? El femenino y masculino, o sea es abrazo todo. Todo es, todo es. Pues eh, bueno, Dios que ya es que ya me están indicando cosas. Si, si quieren podemos cerrar los ojos un ratito y con Me la porque ya, ya nos están diciendo que hagamos que un trabajo. Ya me, cuenta, ¿no? ya me cuenta, seguir hablando porque me están ahí tiqui, tiqui. Yo vale. Sí, ya vale. Ya. Entonces, ya, ya es justo lo que quieren, que empecemos a accionar y, y vamos. Venga, Isabela. Venga, pues vamos a cerrar lo, los ojitos y hacer un par de, de inspiraciones profundas, llevar las manos al corazón y todo así un poquito de nervios, pero bueno, no pasa nada. Eso como los niños que. están con nosotros. Eso es. Y, y bueno, estamos en, en un lugar de, de montañas al aire libre, protegidos, ¿no? como un valle rodeado de, de montañas. Y bueno, se están acercando primero unos dragones así como más pequeñitos, como para que nos sintamos más, <risa> más seguros, rodeándonos. Y ya puedes sentir su respiración, sus pasos. Y hay un lago en el medio que es como un gran espejo. Me dice que, que quieren que te mires en ese lago para que veas a, el reflejo de tu dragón, ¿no? tu, tu versión en dragón, para que veas cómo eres la que tienes en tu interior. Veas qué elemento destaca más, si eres más de fuego, más de agua, más de aire, quizás de tierra. Ahí tendrás un elemento que destaque más sobre, sobre los otros. Porque aunque todos juntos sumamos, hay una parte que tú tienes especial. Y cuando te das cuenta, ya estás. Ya estás ahí dentro de ese dragón que has sentido, imaginado, percibido. No importa que no lo veas con todos los detalles. Es es la intención, es sentirlo y entonces sientes esas patitas, esa cola, sientes ese elemento y a tu lado viene un dragón ya un poquito más grandote que en este caso se presenta como, como voluntario para acompañarte un poco en este entrenamiento de sacar a tu dragón interior y te empieza a enseñar un poco cómo a caminar, porque al principio la cola se va para todos lados. <ríe> a sacar quizás ese vapor de forma ordenada, sin quemar a nadie. Y estoy viendo, bueno, una variedad de colores maravillosa y algunos que portan unas rosas específicas para trabajar determinadas cosas otros que salen destellos algunos tienen unos cristales ahí, ahí te quedas entrenando Uy, ya veo otros que ya están volando, <risa> que ya ni entrenar ni nada, ya se han animado a, a volar. Otros le va ayudando su, su, su guía, por así decirlo. Realmente, aunque nos subamos a un dragón, nos damos cuenta que las verdaderas alas son las nuestras, las que se empoderan, que estaban ahí un poquito olvidadas. Pero va sacando todo ese esplendor. Claro, al desplegar las, esas alas a veces vemos esa parte oscura que igual <ríe> no estábamos viendo, pero no importa. Podemos ir un ratito a, a la cueva a ver esa parte que no se cree que puedes hacer todas esas cosas. Esa parte que te ha reflejado un compañero que te muestra cómo eres y tu dragón guía te va a ir ayudando, te va a ir mostrando situaciones te va a ir ayudando para que tú mismo las puedas ir transmutando, haciendo esa alquimia sacando quizás esa rosa que tienes ahora que no sabías o ese cristal, ese elemento Están colocando muchos códigos en tu aura, algunos ya se están descargando, otros se irán decantando conforme los necesites. Bueno, y, y ya, como no, han aparecido los dragones naranjas y verdes, los dragones de fuego y agua. Y dicen, bueno, esta cueva y este entrenamiento queda aquí para que vengas todas las veces que quieras, pero ha llegado el momento del juego. Ellos quieren que juguemos, que nos lo pasemos bien. Nos están invitando a ir todos a, como al patio de recreo en la naturaleza, allá a divertirnos con los dones y empezar a, a soñar, a soñar sin límites, sin miedo, todo lo que podemos hacer con esas nuevas herramientas, como es un bosque encantado que es una laguna donde se forma todo de cristal sí. están saliendo estrellas y esas estrellas se están integrando en ti para que recuerdes toda esa expansión de luz que eres donde estás creando y manifestando donde aparece el padre dragón y la madre dragona ahora tú ya eres ese dragón en ti Húndete en ese dragón en ti. Siente ese abrazo del Padre Dragón Dorado, y la Madre Dragona Plateada. Tiene muchos colores. Fíjate que tiene en su tercer ojo el Padre Dragón, en su corazón la Madre. Y observa lo que te están integrando en tu corazón, en tu plexo y en tu tercer ojo, para que lo lleves a la manifestación de tu vientre, para que puedas co-crear. Y observa cómo está renaciendo esa ave fénix, uniéndose con su femenino y masculino, el dragón y la ave fénix. Observa ese juego de muchos dragones que están ahí contigo, donde están tejiendo en esa laguna redes con cristales. Está llegando información del sol, del cosmos, pero al mismo tiempo estás integrándola y enraizándola. Siente, Siente ese juego. Esa gracia divina. Siente esa fuerza y ese poder que está en ti. Permítete abrir tus manos y recibir toda esa alquimia que estás creando en tú mismo. Es la fuerza y el poder de tu magnificencia, de ese ser crístico que está en ti. Tómala. Y cuando estés listo, toma esa espada. Observa cómo es esa espada. Esa espada ya no es para pelear, para luchar, para que reconozcas tu fuerza y tu poder para rendirte ante ti mismo. Observa qué estás haciendo ahí. ¿Cuál va a ser ese uso que le darás a esa espada? Estoy sintiendo otro grupo de, de dragones azules que están como flotando en una nube, están observando y están esperando precisamente a, a ciertos cambios que tenemos que, que hacer, seguir trabajando pues, con todo esto que ha salido hoy y entonces ellos bajarán y nos darán otro regalito, una herramienta. Ahora mismo están mandando su, su amor y mucho lenguaje de luz que está rodeando esa espada precisamente. Que nosotros estamos contigo. Somos tus amigos. Míranos como eso. Te invitamos, si quieres, a que nos compres en un peluche o en algún muñeco. Por si necesitas vernos físicamente. Porque nosotros estamos con ustedes. Integrando esa fuerza, esa voluntad, ese poder. Queremos que confíen en su propia maestría. Que confíen y puedan o crear lo que esté en su corazón lo que su alma les está pidiendo pero para eso es importante que se miren y amen todo lo que son amen su personalidad con toda esa parte oscura con sus arquetipos con sus miedos con sus tristezas pero hoy les pedimos que ya no estén recordando ese pasado de lo que ya fue Ahora los invitamos que aprendan como están ahorita, alineados, empoderados, con esta fuerza que está en sus corazones, en su alma. Su futuro lo irán construyendo en relación a lo que hoy vivan, a lo que hoy estén co-creando. Dense cuenta cómo están floreciendo, miren todo ese resplandor de estrellas. Nosotros integrando y enviándoles todos estos códigos de luz, Geometrías a través de sus cristales. Ustedes tienen esos cristales dentro de cada una de sus células. Espándelos, brillen. Puede que algunos ya estén sintiendo un, un aroma que viene de un caldero. Ahí tenemos a, a Merlín haciendo una gran pócima. Y nos está mandando también esas frecuencias de ese bosque mágico a través también del olor, no importa que no lo huelas pero esa frecuencia, esa gama, esa onda o algo así, te está llegando, tiene que llegar de esa forma a través del olfato, aunque no se huela, pero sí en esa frecuencia, ajustando para que estés cada vez más conectado con esa nueva tierra. No te enfoques tanto en ese pasado, en lo que fue, sino en aprender, integrar y avanzar. Así que cuando lo necesites, cuando estés atascado, intenta conectar con esa sensación de aunque no te sientas el olor ahora, imagínate el olor del pino, pon un incienso, un aceite esencial o el olor que a ti te recuerda ese bosque mágico. Quizás para ti sea el eucalipto, el laurel, está perfecto y deja que impregne ese olor, ese vapor de ese caldero, toda tu aura te ayuda a conectar a la tierra de nuevo, que es lo que quieren realmente los dragones que te conectes a la tierra, que te alinees con ella, que alinees tu misión con ella y vengas ya a hacer lo que has venido a hacer y despliegues todo tu potencial maravilloso. De hecho, hay una fiesta ya. Toda una fiesta. Hay una fiesta, ahí ya música, ya están los ruidos bailando, las ruides. Se está expandiendo toda una red, porque la alegría, el júbilo el gozo. Decimos que sí puedes vivir, lo estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Reconoce lo que estás haciendo, te lo mereces. Lo estás logrando, confía. Aquí estamos para ustedes. Eso es, porque esto no es porque estén los dragones, o luz, o sabela, es por todos los que lo están creyendo posible o por lo menos dejándose llevar a esa posibilidad. <ríe> y ya es una co-creación. Así que ese lugar, esa laguna, ahí está, ya creada por nosotros para poder usarla cuando, cuando queramos. Y se siente y se respira ya en este cuerpo aquí y ahora también. Uf, <risa> qué mareo. <risa> o sea, que ha querido concentrar tanto en tan poco tiempo. <risa> se están integrando muchas, mucha información. Hay, hay escalofríos, hay mucho, entonces vas a ir sintiendo como ir regresando. Sí integrando, enraizando toda esta información a través de este cuerpo físico. Siéntelo, ve la belleza de tu cuerpo físico. Siente todo ese amor, esa alegría, esa gratitud de, de todo lo que somos. ¡Wow! Sí, de hecho noto nuestras raíces todas conectándose y anclando bien el trabajo a la tierra. ¡Ay, un millón de gracias! ¡Wow! Muchas a gracias, por vibrar y sonar todo. todo ay, qué sonar, qué sonar, regalo, nos dieron. No, de sonar, ya no sé ni lo que digo. la <risa> no. <risa> <risa> sí, totalmente. Qué, qué gran, gran regalo. Pues, algo más que nos quieras compartir de, de Berlín, de los dragones, de cómo te ha estado ayudando a ti, porque al final todos somos humanos y todos pasamos por momentos dolorosos, fuertes, físicos, emocionales, pero o sea, lo que quiero decir es que todos tenemos esa fuerza, todos tenemos esa voluntad, duele mucho, nos hay veces que nos cuesta mucho trabajo eh, comprender las cosas. Pero cuando justo lo dijiste tú, cuando nos rendimos y nos dejamos jugar, como ahorita eh, Estaban con nosotros los dragones, estaban aquí volando, y, y, y nosotros nos, nos fundimos en ese mismo dragón. Pues se crea justo ahí está la alquimia. La alquimia está en, en nosotros, en co-crear y poder manifestar lo que queremos crear y darnos cuenta de qué creencias todavía nos siguen limitando para poder co-crear lo que sí queremos. Eso es. Sí, de hecho, bueno, en este momento que tuvimos, bueno, pues que a cada uno le fueron dando como un regalito, ¿no? Como que salía una, bueno, un símbolo de, su, de uno de sus dones, pues con Merlín un poco la relación pasa, pasa igual, ¿no? Y a mí pues me ha ido apareciendo en momentos puntuales, pues en un momento determinado para ayudarme a ir hasta otro nivel, eh, pues para entregarme o nuevas herramientas o ayudarme a, a transformar cosas, pero una de las cosas que más agradezco, pero yo sé que a otra gente le ha llegado a otras formas, y yo sé que, por ejemplo, en México se usa mucho la sanación con rosas, por ejemplo, y tiene que ver con eso, que a veces hay cosas que tenemos una herida tan profunda, o las emociones tan... que a veces hay como un cortocircuito en nuestro sistema energético, hay algo que, que, que nos impide, ¿no? Entonces, en esos casos ya no vale solo con integrar o alzar la sombra, necesitamos ese apapacho ¿no? de alma que nos, dan, que nos dan las rosas, que, bueno, suelen venir mucho pues de, mano, de la mano de Tonantzin o de Rosa Mística o, o de Madre María, cada uno le llega de una forma. Eh, yo, curiosamente, siempre trabajé con las rosas en etérico de forma natural, y las últimas, bueno, estaba cuando estaba en Ávalo, el último viaje que hice físicamente a Glastonbury, estaba buscando unas cartas de María Magdalena y de repente me encontré con unas cartas de dragón. Y dije, ¡ah, esto me tengo que llevar! En España no existían, bueno, ahora no lo sé, pero en aquel momento no existían. Las compré en inglés y eran unas cartas canalizadas de, creo que era Diane Cooper, bueno, y tuve una conexión brutal. Y a base de ir trabajando con esas cartas, me empezaron a dar más, más rosas a través de los dragones. O sea, fue maravilloso. Entonces, igual que a mí me ha llegado esto, pues otra persona pues, se la puede aperturar, porque no se trata de copiar al otro, sino de sacar tu, lo tuyo propio, ¿no? De tener tu propia relación, ¿no? Entonces, al final es aperturar el corazón, que lo posible, ir... Eh, trabajándolo, ¿no? Entonces, según en lo que estemos, pues nos pueden ayudar con eso, con esas rosas, eh, que bueno, eso es como maravilloso, sentir como una madre que te arropa es, es maravilloso. Como podemos ir a otro punto, pues más de, de venga, que venga esa llamarada de fuego y que me ayude ya con esto, fuera, <risa> eh, como a darnos esa fuerza o a recuperar nuestra sabiduría, ¿no? Entonces, es ir buscando un poco esa... Esa, ese, ese momento, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, pues, pues, Merlín siempre está ahí, pero luego, eh, pero es como que, bueno, como que está, ¿no? Y luego en momentos puntuales se hace, se hace como más visible, eh, ¿no? De hecho, hoy estaba en una esquinita, ¿no? Muy humilde él, con su, con su caldero y todo, pero estuvo desde el principio, ¿no? Simplemente, bueno, pues, se puso, pero... Para que, porque él lo que quiere es que comprendamos que la magia está en nuestro interior. Y cuando lo sepamos y creamos que somos esos maestros y lo saquemos, entonces, bueno, que él ya no tendrá que estar aquí, ¿no? Ni él ni los dragones ni, ni nada de esto, ¿no? Entonces se trata de eso, de ir buscando, de ir eh, sacando todo eso para para afuera, quizás dices tú pues no sé muy bien lo que quiero hacer pero igual ya un tema, ya te ronronea la cabeza, bueno pues claro, empieza a dar pasitos y con el camino pues se van mostrando otras cosas ¿no? y eso no es lo importante poco a poco irnos colocando y ya poco a poco iremos porque queremos ver ya la meta <risa> eso es muy difícil, difícil ¿no? entonces pasito a pasito, das un paso se ilumina al siguiente, bueno y, y, y ahí va entonces, un poco se trata de subir cultivando perdón, ese, ese trabajo eh, cada uno según el punto en el que esté, sabiendo eso, que no estamos solos, pero que realmente es, es un apoyo para viajar hacia adentro, ¿no? Y entonces la respiración es súper importante, ¿no? Eh, y es algo, como decía, que se nos olvida, ¿no? Y mucha gente ya lo sabía porque, por ejemplo, en yoga con el pranayama, que llevan cuántos años haciéndolo, ¿no? Y, y ahora con esto de llevar la mascarilla muchas veces luego llegas a casa y parece que, que el pulmón no se llena de golpe, ¿no? Entonces hay que ir a ese bosque y venga, no, mi respiración es así al 100%, no esa que he estado, he estado haciendo antes en el supermercado, ¿no? Y respirar e ir eso, ir hacia adentro. Es muy, muy, muy, muy importante. <risas> Total. Me, me, me encanta esta parte de, que dijiste que hay que confiar en nuestra propia sabiduría. Sí. Porque no sé si te pasa también a, a ti con, pues, con tus alumnos, ¿no? En el que te dicen, pero esto sí fue cierto. O sea, como que vi colores, como que vi geometrías, como que vi códigos, vi este cristales, pero esto es en serio, o sea, como que no estoy lo, o sea, no me ¿no? No estoy alucinando, y no. O sea, es confiar justo en lo que, están, lo que cada uno recibimos. Hay una alineación, sin embargo, cada uno, si, si todos platicáramos lo que cada uno recibimos, vamos a darnos cuenta que vamos a ir construyendo toda esta red donde cada uno recibió lo que cada uno vamos necesitando y es confiar en esa sabiduría que es cierto, es en tu propia intuición. Y esa intuición es la que te va a ir ayudando a discernir lo que ves en el exterior y también lo que tú sientes en tu interior. ¿no? donde estoy, es una ilusión o realmente es la guía de mi ser que me está diciendo, sí, es esto, ¿no? haz estos pasos o, o este código, trabájalo en ti o, esta, o, sea, o cómprate justo esta piedra, este cristal y póntelo y ponle una intención, porque somos, ahí está la alquimia. Sí, sí, sí, sí. Y a veces, muchas veces ahora es como de repente, a veces ves un taller y dices tú, pues no sé por qué, pero tengo que estar ahí. Y no tienes ni idea. Igual lo lees y no entiendes nada. dice no sé ni lo de qué va, pero sé que algo te, te llama. Entonces, a veces hay que sentir esos impulsos del alma, ¿no? Eh, y cada vez eh, vamos a ir dejando la mente más atrás. Precisamente con la forma de, de canalizar y de acceder a registros está cambiando precisamente eso, porque hubo mucho chismorreo, mucho, mucha curiosidad... Eh, y realmente lo, los registros no están para eso, están bueno, cuando hay veces que tienes un bloqueo y, y no hay otra forma, a veces eh, ver la información de por qué pasa, de dónde se originó, te va a ayudar a tomar conciencia, ¿no? Pero bueno, eh, ahora se trata un poco más de, de, de no ponerlo fuera, como venimos hablando, no sino más hacia adentro y de una forma que a veces eh, dices una frase y ya va como toda la energía y la persona no entendí nada, pero se ponen a llorar ¿No? es como muy cuántico, y hay gente que se sigue agarrando, no, pero es que yo necesito saber, es que mi mente, digo, no, lo siento, pero eso ya no funciona así, por lo menos mi canal, esa parte, ya está cerrada, ya no va de esa forma. Eh, y se pierde que... la tiña se pierde la quina, se pierde, el... Justo, se pierde es... la... Quina. Por eso hay que confiar, hay que confiar, y a veces a lo mejor en el momento lo entiendes, pero luego ya ni te acuerdas, porque ya está, ya pasó el proceso... ¿Y para qué seguir pensando? Ah, porque mi abuelo hacía, bueno, pues ya está, si tu abuelo lo hacía, pues, tú también lo, lo hacías, si no, no, te pasaría, por mucho que tu abuelo. Eso simplemente te ayudó a verlo y a soltarlo, pues ahora ya no recuerdes más esa historia, déjalo descansar en paz, pero a veces sin querer mentalmente algo que acababas de arreglar lo volvíamos a, a traer, por eso ya, fuera de la mente... Y aunque a veces digas tú, ay, qué rara está Isabela o no sé qué, no entiendo, pero, pero bueno, algo en mi corazón me hace bien y pues ya está, ¿no? Eso justo que te acabas de decir es bien importante porque a veces no confiamos que el trabajo ya fue hecho. Sí, sí. En sí, el sí. que yo ya sé que trabajé con mi sombra y me queda claro que hay muchas capas a veces de un tema sí, y que nos las están mostrando, pero a veces no. No, no es cierto, creo que me hace o sea, es otra vez como el no es suficiente, no sentirnos merecedores, entonces necesito trabajar más y necesito más terapia, necesito más, esto, más cursos, cuando lo único que nos están diciendo es escucha tu interior, confía en, en el trabajo y la intención y en el foco que tú le diste a esto, porque la alquimia, ¿no? La, la intención, el foco se lo pusiste y, y tu fuerza hizo que, que esa transformación suce, esté sucediendo y eso es lo que hay que aprender justo a escucharnos en que, de verdad la energía ya está bien súper fuerte en el que todo se está transformando más rápido de lo que creemos. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos pensando, eh, sintiendo y haciendo. Sí, porque además la mente es fácil de engañar. Entonces o sea, el corazón es más difícil. Entonces eh, yo, por ejemplo, mi proceso, yo cuando llegué a la adolescencia cerré el tercer ojo y dije, no, mira, esto de ser diferente no me gusta y yo me cerré y e hice una vida, entre comillas, normal, desconectada y hasta llegué a olvidar muchas cosas que llegué a pensar que, que no habían pasado. ¿no? Luego, pues, volví poquito a poco, a aperturar, pero claro, yo estaba al principio como en mi zona de, <ríe> de, de confort. ¿no? Ahí no sé si ah, pensé que se había eh, y pantalla. Ay, iba a contar esto por algo. Bueno, pues que lo de la mente, ¿no? Eh, entonces, bueno, vas poco a poco, eh, claro, uno no dice, venga, de mañana voy a hablar de dragones, ¿no? <risa> El proceso va, <risa> claro, va, des, va despacito, ¿no? Pero, pero bueno, así ah, que yo en mi caso, pues mi proceso, claro, fue como me desconecté, luego, bueno, pues yo lo había planeado así, entonces yo no soy de... de Ver mucho como otra gente, ¿no? Yo todo esto que he ido contando no lo he visto con, con esto, sino que lo siento en el cuerpo y luego lo traduzco a palabras. Es bastante difícil, pero ahora ya después de tanto tiempo ya me cuesta menos. Pero claro, a veces digo colores que los estoy sintiendo y los tengo que traducir, pero no los estoy viendo, ¿no? Es mi forma de ver, por así decirlo. Entonces, eh, claro, todo el proceso tiene un sentido, porque claro, yo empecé precisamente con Rey, que trabajas mucho con las manos, aprendes a sentir el cuerpo. entonces. Yo ahora estoy súper agradecida de que al principio no veía nada, cuando, porque la culpa fue mía por cerrarlo, ¿no? Pero no veía nada, aunque ahora ya es distinto, ya veo muchas veces, oigo, huelo, pero lo que más es el sentir. Y estoy agradecida porque gracias a esa parte, cuando a veces veo algo que simula ser algo que no es, y mi cuerpo me dice lo contrario, yo ahora me fío de mi cuerpo. Entonces, eh, claro. brújula. Sí, para mí eso es muy importante. Entonces, la gente... A veces está viendo a alguien que dice, Tú, ay, qué, qué sonrisa tan bonita y que no sé qué. Cuando estás notando una vibración de que a lo mejor por dentro estás diciendo, pero esta sabela no la aguanto, no sé qué. Y, y no hace falta tener nada especial, eso lo sentimos muchas veces, pero no nos fiamos. Y si al final hacemos caso a la mente, digo, ay, si me hubiese fiado de esa intuición que tuve, ¿no? Entonces, al final el cuerpo se, es, la, es la llave, lo que apertura todo, todo. sí. Sí, por eso es tan importante eh, ir integrando a nuestro cuerpo físico, porque gracias a la materia es donde nos estamos creando, porque no es lo mismo como almas estar sin un cuerpo físico y qué bendición de poder sentir las emociones, de poder sentir el, el, ¿no? el frío, el calor, el sabor, el gusto, o al sea, escuchar y ver… Porque no lo podríamos hacer tan, tan, tan físico si no tuviéramos este bello cuerpo. Entonces, eso, es, eso es, Mira, yo por ejemplo, pues en el caso tuyo, ¿no? Yo te iba a hablar, que además, bueno, eres muy dulce, la expresión, el tono, pero a ver, muchas veces, ¿qué haces, no? Pues en lo de holístico, que haces tú, tú, tus videítos? A lo mejor otra gente no se da cuenta, pero yo sí lo siento cuando te escucho. Vas ahí abriendo el chakra corazón a la gente <ríe> mientras hablas. Claro, hay ahora gente que dirá, Ay, pues no sé por qué, pero me gusta escuchar la luz. Y no saben por qué, pero porque les estás moviendo cosas en, en su cuerpo. Entonces ahí hay una coherencia entre lo que expresas con lo que realmente sale de tu campo energético, ¿no? Y mucha gente lo percibe aunque no, no sea consciente. Entonces es ir poquito a poco empezar a a tomar conciencia de eso, que ya sabemos qué pasa, y empezar a fiarnos de, de esas señales, que eso, es lo, lo, y eso ya luego nos apertura un montón de cosas. <ríe> que lo... ser como muy compasivos y pacientes con nosotros mismos. Sí, sí. Pues cuéntanos, Abela, ¿qué más estás haciendo? ¿A qué nos pues, quieres invitar a algunos talleres? Porque sé que haces un montón de cosas y, y, y ayudas mucho a crear esa alquimia y, y a recordar esas memorias de Avalon, de Atlántida, ¿no? Lemuria, este, mucha mucha este, pues mucha sanación de, de justo de, de ese inconsciente, sé que haces mucho. Cuéntanos un poquito a, a qué nos quieres invitar. Sí, pues eh, Yo ahora, bueno, estaba trabajando, bueno, a nivel personal, tanto presencial como, como online, pero a nivel colectivo estaba trabajando en la zona de Galicia, ¿no? pero gracias a la cuarentena también <risa> <risa> o nos movemos o nos movemos <risa> bueno empecé a bueno creé lo que se llama la red Ponte Natur, no eh, que es un poco pues con la misma idea que hablábamos el otro día de compartir de tejer de, y, y todos estamos haciendo eh, precisamente también así colaboraciones entrevistas hemos hecho estos últimos días alguna pues de hablando de las nuevas energías eh, por ejemplo ahora para febrero, creo que es el viernes 5, bueno, no me acuerdo bien del número, sí, el viernes 5 vamos a hacer un círculo gratuito de, de, de Reiki, entonces, bueno, todos invitados, no hace falta estar iniciado, ¿no? Eh, todos es compartir un ratito de amor, que nos hace mucha, mucha falta, eh, y bueno, se trata de, porque juntos somos más fuertes, ¿no? Entonces nos hemos unido, pues, varios eh, terapeutas, entonces, aunque cada uno tenga sus talleres o sus sesiones, luego, pues, el hacer cosas en convergencia, pues, nos, nos va a ayudar. Yo que no sé, por ejemplo, a veces cuando haces una terapia, si la persona te da permiso, eh, la ponemos todas las compañeras en, en la parrilla de Reiki durante toda la semana. Entonces, eso le da, pues, un sostén, un acompañamiento, bueno, y ahí vamos haciendo esas cositas, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, nada, estaremos haciendo pues más cositas así como, como hoy, ¿no? Contigo, que, que, es, que es un placer. Ay, conté, conté. Y a ver a dónde, a dónde nos van llevando también, claro, porque esto es, como digo, ya a veces es la zanahoria que te ponen y luego, porque todo va en crear eso, una nueva tierra, ¿no? Yo lo mío es muy enfocado en crear lo nuevo, en traer de nuevo la magia y me enfoco mucho en eso, pues en traer, ayudar a la gente a despertar pues su propia forma de sanar, su propia forma de canalizar, también mucho el trabajo de la mujer, porque claro, para que haya magia hay que traer los, pues eso, los, hubo mucha información de la mujer que estuvo velada en su momento, muchos códigos, y ahora a medida que se va integrando el divino femenino, el, el divino masculino, pues ya eh, va volviendo, ¿no? Pues igual que los dragones como hablábamos antes va ¿no? volviendo información cuando estábamos desconectados no podía ser pues con la mujer lo mismo entonces hay que ir preparando a esa nueva mujer bueno, y ahí andamos en esas cositas entonces, me encanta pues, muy pues, <risa> invitados para que busquen a, a sabela y, y pues en efecto de, la energía de hoy es la unidad la energía es la cooperación donde pues es momento de empezar a, a comprender que pues, todos somos parte del todo y y si todos empezamos a integrarnos y a trabajar en conjunto pues todo se va a empezar a mover porque todo es un círculo ¿no? o sea no es que no es lineal ¿no? Que, hay, que hay que romper esa linealidad y es esa espiral que nos lleva a todos juntos a algo diferente y a algo diferente y es esa evolución entonces pues, todo un placer de verdad Sabela, eh, que seas parte de esta aventura de este juego de, de verdad no tengo ninguna expectativa, algo que he aprendido ya cada vez más es soltar expectativas y resultados, aunque a veces mi mente lo busca, pero es como empezarlo, soltar y rendirte ante, rendirme ante ese proceso. Y, y lo único que sí sé es que dije, bueno, voy a hacer esto para jugar, para divertirnos, para hacer alquimia y dejar que las cosas sucedan en, en línea. ¿no? O sea, como ahorita este gran regalo que nos dieron porque realmente eh, lo hacemos desde el corazón para también para la gente, pero realmente bueno, yo me siento más bendecida sí. al recibir todos los regalos que en el momento pues también fueron integrados en mí, y bueno, muchas gracias. Y, y eso no podría haber sido posible contigo y con toda la gente que está aquí este, escuchándonos en, el, en línea o que lo voy a escuchar posteriormente, va a seguir tejiendo justo esa red. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, yo tengo el corazón, bueno, expandido, temblando y bueno, también un poco, no, no me quise preparar así tampoco mucho porque digo, bueno, quería dejarme llevar también, lo que sentía y, y bueno, Y ya sabes que, que a ti te tengo mucho aprecio y, y bueno, eh, me he sentido como si estuviera ahí contigo. Estamos ahí. Sí, tiene calorcito de, de hogar, así que también muy muy bendecida y, y, bueno, me encanta, eh, te estaré acompañando todas las veces que pueda en directo y si no, pues lo veré después, porque ya sabes que comparto totalmente este trabajo y, y bueno, y feliz de, de ver cada paso y todo lo que podamos seguir colaborando, pues también eh, feliz y... Y bueno, y seguro que luego también la gente te irá dejando ideas, porque esto es así, ¿no? Eh, y empiezas ahora jugando y de repente jugando, que como nos decían los dragones, precisamente, pues a saber dónde acabamos, ¿no? Ahí de nuevo, en el bosque o... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muchas, muchas gracias, Abel. la verdad es que te agradezco, te honro, te bendigo, te, te amo, y es súper bello poder eh, sentir justo a esta familia espiritual, Sí. que ya la estamos reencontrando y es, híjoles. Sí. Es... Por algo por algo nos pusieron en el camino, así que ya seguro que iremos haciendo ahí, más, más... Expandiendo, ¿qué? ¿Quién sabe? Pero seguramente sí. Pues, sí, sí. Pues un abrazo y gracias por todo. Bu ya. Buenas noches, porque ya van a ser ahí, ya son que las 10, las 10 y Sí, sí. Ah, sí. para cenar o dormir. Bueno, aquí menos aquí somos un poco trasnochadores, pero sí ya es hora de, de sofacito, pero <risa> muy bien, muy bien, y ahí ya, pues después de comer, ¿no? Exacto, pues, ya es como la hora de la comida también. Claro, claro. Pues muchas gracias por, por este tiempo y a todos los que nos oyen. Muchas gracias a todos. Un placer, de verdad. Un placer. De muchas gracias. Gracias. gracias. Nos vemos pronto.